Cuatro giroscopios, reemplazando las ruedas de un coche, generan ondas escalares y disrumpen una partícula fundamental de éter en el baricentro del carruaje. De esta manera nosotros podemos hacer levitar a nuestro coche. ¿De qué se trata esto? Los giroscopios como todos sabemos son masas que al girar despliegan anillos. Estos anillos son de energía radiante estos anillos se van compactando en un radio y van generando las famosas ondas escalares como ya he sabido donde dos o más giroscopios se unan en mi nombre dice la partícula divina ahí me disruptiré para ustedes es así como con cuatro giroscopios nosotros podemos crear cuatro frentes de ondas que disrupan una partícula divina de esta manera la partícula va a crear sus propias ondas gravitacionales que son las que crean antigravidad y electropropulsión y energía libre la disrupción de una sola partícula divina nos da la energía infinita ya sea eh, antigravedad o ya sea energía radiante o magnética así que bueno el auto que vuela consta de Cuatro cajas herméticamente selladas de metal, puede ser de hierro, serían como cuatro jaulas Faraday. De esta manera nosotros adentro tendremos un motor con una masa que rueda, que gira. Estas cámaras están despresurizadas, o sea que a las cajas de metal le tenemos que sacar todo el aire que contenga en su interior de esta manera quedarán al vacío y será muy fácil la propagación de sus ondas acústicas escalares las cajas van despresurizadas la masa es una masa volante como le dicen es un que tenga un cierto peso de esta manera crea estabilidad y a la vez ondas escalares y bueno, como ya dijimos, entre cuatro ondas escalares se disrupte una partícula fundamental de aéter. Ese es todo el secreto para hacer levitar un coche, una lancha, un avión o lo que queramos hacer levitar. Te mando un abrazo y hasta el próximo video.